de qué manera nos podemos hacer premium de la siguiente añadiendo saldo en el canal del creador eh, Henrix, que voy a dejar el link en la descripción o si no pagando con otro método de pago por ejemplo puede ser paypal puede ser tarjeta de crédito etcétera el valor por ejemplo para un mes serían 2 dólares para 3 meses serían 5 dólares con 60 y así una de las maneras un poco más cómodas entre comillas es añadir saldo al canal del creador henriks dice 100 de elixir sería un dólar de saldo en botrix bien para un mes necesitamos dos dólares entonces ponemos añadir saldo nos va a redirigir directamente al canal de él y nos va a decir y nos va a aparecer para donarle aquí en este caso serían 2 este chicken dos de 100 de elixir 200 de elixir lo lanzas y automáticamente se carga el saldo en tu cuenta de Botrix. estos eh, 200 de